Y nosotras, desde luego, no solamente estamos en huelga por un convenio, sino también por dar una calidad a nuestros mayores.